Una salutación. Una mira, sal mira, mira, mira. Venga, pues una felucción, una jalusación. ¿Qué quiere hacer? Tú me dices, hombre, señor, como tú lo compras. No, no, ya estamos en el aire. Eh, en el aire? Eh, señor Sacacorchi. Semicorchi, mangustán y mameluque. Se Semicorchi, mangustán. Se señor, vete, vete. señor Casondres. Vete para acá, vente para acá. Mira, mira, vente para acá, vente para acá. Aquí, aquí está. Mira, te voy a contar. Eh, los... Los... <coughs> los... Los diez mandamientos, los diez mandamientos de la... ¿Los de la piedra? Los quítate, de... quítate la gafa de sopa, míralo. Los diez... Sí, los de, lo de la piedra de Moisés. De Moisés, que baja de la montaña iluminado con la cara resplandeciente, ¿no? Esto. Y los diez mandamientos eso. los llevaba ahí para aplicárselo eso, sí, al pueblo. Eso, esto. Sí. Eh, claro, el, ahí, ahí eh, Moisés lo que hace es lo que yo llamo el truco de Moisés, que ha sido luego copiado posteriormente por todas las multinacionales y es el, el truco de el de arriba. Él es el único que puede hablar con el de arriba, los demás no. Por lo tanto... Un canal conativo directo con él. Exactamente. Y entonces, eh, él viene con unos mandamientos, pero tú no le puedes discutir los mandamientos a él porque él viene y los trae desde de arriba, pero tú no Aplicar. puedes hablar con el de arriba. Entonces se ha puesto en medio, entre el de arriba y tú. ¿Es el intermediario ese es de las empresas? El intermediario, ¿eh? pero ya no le puedes discutir. Lo que te diga es un mandamiento porque, porque no puedes negociar con el de arriba. Tienes que negociar con él y con él no puedes negociar. Sí, hay una jerarquía y no, puedes, y no puedes saltar. No puedes saltar paso y además es que no puedes negociar con él porque él, a él se lo ha dicho el de arriba. Entonces esto es lo que hay y punto. Pues es totalmente, el, totalmente y particular. este es el truco que tiene ahora, por ejemplo, Movistar. que Cuando quiere arreglar algo, no, el de arriba. No, es que los de arriba, no, es que esto lo, lo, nunca llega a los de arriba, entonces ya hacen lo que quiere Bien. Y la musiquilla esa que te pone la mansafiera esa que te pone la musiquilla de espera, ¿esa espera Que, que tú te crees que es una musiquilla hasta celestial, incluso relajante, para esperar que alguien se te ponga y te resuelva el problema. Y nunca aparece, ¿verdad? Nunca aparece el problema. El, entonces, problema, el problema te lo, lo trasplanta a... a ti y tú te cansas y te quitas del medio y ya no sigue. Entonces lo que hace es que te aburre Claro, te aburre, claro, aburre. claro, pues, claro. Claro, claro, de aburrir, exactamente Pero yo quería hablar de, de, de, de, de los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué te parece? Hombre, amar a un Dios sobre todas las cosas que no conoce es como, una, como un amor ciego. Claro. Efectivamente, ¿lo has visto bien? Lo he hecho. Efectivamente, ¿tú, tú no has visto bien a Dios? A Dios no lo has visto pintan? bien. Yo no sé lo que estoy amando, por tanto, no lo puedo amar. Claro, es una cosa gulentelequia ahí, una cosa rara que no... El primer mandamiento. Que no, pero claro, el, el, el, la imagen de Dios que nos pinta la Iglesia Católica es un señor con barba y un triángulo con un ojo en la cabeza. No, la cabeza. Y, y a este, yo cuando era de pequeño, de niño, yo iba a, a la misa y me llevaba y, y yo veía a Dios ahí con la barba y decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Que tengo que amar a este colega del triángulo con el ojo en la cabeza. Un señor así un poco mayor, con que no ha comido conmigo en ninguna mesa. No lo he visto nunca, solo he visto alguna algún dibujito. Y yo tampoco he visto una película con él. No he visto. No fotos foto, sí. Ni siquiera hay fotos. A más impositivo. Amarás. Amarás. A Dios, es una, amarás, orden. una orden. Es una orden positiva. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces yo ya veía, yo de niño ya veía que eso era inviable. ¿Cómo voy a amar a este tío? por encima de mi, de mi de, de la niña que me gusta o de mi madre ¿o señor ¿no? Casombre son imposiciones ¿E judeocristianas. Es, es, es una orden es una orden que no la puedes cumplir no, no la, la puedes cumplir, cumplir no te sale, no te sale. ni no la sientes no la sientes cómo vas a, y además cómo vas a amar por una orden esto sí analicemos dar una orden lo primero que que te, te ponen cuadrado hoy, lo que he hecho yo no claro ¿Qué pecado cada cometido no? una hora Te ponen uno de los pecados todo esto... podéis intentarlo con mujeres pero creo que no funciona ámame no Ah, sobre todas las cosas. Sobre todas las sobre cosas. Sobre todas las cosas. sobre sobre todas las cosas. No, sobre el dinero también. Esto no con supo, con, con no supo, la mujeres no funciona. No, no funciona. No, sobre todas las cosas. No, no, no, no. No, no porque lo primero, ámame ah, sobre todas las cosas. Bueno, ¿y ¿tú quién un no? Claro. Pero, entonces, y no, pero analizando también un poco el perfil psicológico de Dios, porque se supone que Dios es el que da los mandamientos a Moisés. Sí, claro. claro. Y entonces, un tipo que.. Él estaba en la zarza abriendo, ¿no? el Moisés, no, Dios, yo era una especie de zarza ardiendo. Es que eso tampoco es que desde la base ya hay un error, no porque una zarza ardiendo le habló a Moisés sí. y aquello era una, una, una brosa, una zarza ardiendo. Allí. Yo creo que era una planta de marihuana que por algún motivo se incendió y entonces ahí tuvo una conexión mística ¿Sí? y se vino arriba. Pero bueno, entonces... no, y como eh, Dios Todopoderoso después puede convertir en fuego también, no, por ahí puede cuadrar, no sé, sí, por ahí, de vale, vale. a lo que voy es que. Eh... Si analizamos el perfil psicológico de un tío que ordena a alguien que le ame por encima de todas las cosas, es un tío un poco inseguro o ególatra, ¿no? Ególatra y además y un poco inseguro, lo dice sí, como una orden. Oye, si quieres que te ame, invítame a cenar, llévame, un claro, fin, o sea... Claro. Sedúceme, sedúceme, sedúceme, pero, pero por, por una orden, claro. orden? ponme un buen suerdo, algo, ¿no? Ah, sí, Comprame un caballo, si le gusta, ¿no? pues, si eres vino, claro. no te gusta Se la hípica, algo claro. no, que entronque con tu gusto. Que haga que tú lo ames ahí, eh? que te toque el talón de aquí, la febrilla sensible. Claro. Sí, hombre. Que te gane Que te gane que te engañes. <risa> ponga algo de, ver, algo. algo de su algo de su parte. algo de Vamos a poner algo de tu parte. Vamos a meter todo las cosas, ¿Me yo, pero. Bueno, a mí? No, no, frío un bruto yo. Es que Espérate, hombre. Que vamos, te queda frío. Vamos, vamos, a, no, a, no. vamos a conocer a una mita, una farsa ardiendo que me habla. Segundo, Segundo mandamiento. mandamiento. Segundo mandamiento. Segundo mandamiento. mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Sí, que no lo nombres para cualquier cosa, sí, que no te cachote no yo te lo interpreto como que no te cachote de, de mí, sí, sí, sí, ver, sí. o sea, no tomes mi nombre de cachondeo. ¿no? Tómalo sí. cuando sea importante nada más, sí. pero que es importante. En vano, no, claro. Ahora estoy, si bueno, si lo no importa, es ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo, lo, lo importante? Ahora, ¿cuándo debo tomar el nombre para que no se de este hombre? ¿O cuándo no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y, y te desconcierta Sí, por un lado eso, y por otro lado... Fíjate que se han gastado dos mandamientos. En uno, ámame ah, por encima de todas las cosas. Y segundo, no te cachondees. Sí, sí. O sea, es alguien muy inseguro. O sea, el perfil psicológico está dando cada vez sí, está más, como más inseguro. Como... Y más... más... Un poco, el perfil también un poco a lo mejor de un maltratador. O, o de un ah, mame, de inferioridad. De la... Un complejo de, de inferioridad. Sí. A lo mejor es muy pequeñito y nadie. Con, no, nadie cuando, la... cuando no puede venir a cosas. Yo lo veo relacionado con, con, que, con que Dios me perdone, no. Perdóname. <risa> no, pero si sí es mi no, <risa> ¿Es, es el Dios, el Dios, Dios Es por querido. si tuviera poder, perdóname, es por Yo, si tuviera poder. El, sí. Claro, es el miedo que te han metido. El, el miedo que me han metido judeo-cristiano. Claro, claro. Eh, eh. Amaré por encima de todas las cosas y no te cacho desde no te mi nombre, o sea, no te diga eh, no, no, no, no te cachote. No. Tercer mandamiento. Si no recuerdo mal, creo que es santificarás. No, es, no no, el tercero es honrarás a tu padre, a tu padre y, a tu madre. y a tu madre como, como ya, está. No, no, ya está. ya está. ¿Honrarás, honrarás a tu padre y a tu, y a tu madre. Y bueno, este mandamiento podía ser razonable. Sí, hombre, a tu padre. te han traído al mundo, te han dado la vida, sí, sí. te han alimentado, claro. te han puesto a dos piernas andando, bípedo. Sí, sí, sí, sí. Ser, honrarás, honrarás es como respetar mucho, respetar doble, ¿no? Sí, pero es una obviedad, madre, ¿se lo podía haber ahorrado también? No, no, pero, pero date cuenta, yo ahí digo, coño, esto, ¿esto cuál es el truco? ¿Esto tiene truco? Ah, ¿tiene truco también? Claro, pero tiene truco, truco, claro, tiene truco. truco. Claro, tiene claro. truco. Amarás a tu padre, o sea, honrarás a tu padre y a tu madre. Y a, ti, a ti, ¿Y a tu hijo no? ¿A tu hijo no hay que honrarlo? ¿No es obligatorio? ¿Es optativo? Sí, porque tú bien decías, crecéis multiplicado, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Quiere decir que tenías que tener hijos, tenías sí, que tener ¿sí? niños o sea, sí. para, que, para claro. que no se perdiera no, la... Bueno, y, claro, y si honras a tu padre o a tu madre, bueno. es que tú eres el hijo de alguien. El mástago tiene que honrarlo también. Claro. claro, pero a ti como hijo no te tienen que honrar tus padres, no es obligatorio, no es un mandamiento, eso es optativo. O sea, si ellos no quieren honrarte, no te honran, ni te aman pero ni tú nada. Tienes que pero tú estás a ellos. obligado a honrarlos claro. a ellos. Entonces, eso es un honramiento de abajo a arriba. Ya veces una pirámide de poder, sí, de jerarquía, una jerarquía en la que está Dios, ama a ver por encima de todas las cosas, no te cacho en de y luego honra a tu padre y a tu madre. Que tú. son tus segundos dioses. Es como si te escapas del primero, tienes el segundo. Tú entras en cuarta posición. Es una pirámide, de poder esto ya entra el cuarto. Está tu padre, tu madre y Dios. Tú naces el cuarto ahí. Y ya está, ya está en una organización. Naces en un cuarto, pero el cuarto además. No, claro. Ya no, ya no, ya no, ya no eres tú, ya no... Ya no dependes de ti mismo, ya no piensas por ti mismo. Ya me han impuesto una cuarta posición que... Oye, si yo no empezó ni la carrera, ¿cómo estoy el cuarto, no? Cuarto, madre. Las la la fiestas. Fiesta. El nombre de la fiesta, ¿no? Las fiestas. O, la fiesta, la fiesta. o sea, la fiesta, o sea la le, fiesta. le pondrá, le, la, la, la, la beatificará, le dará nombre de santo. ¿no? beatificará las fiestas. Sí, tiene nombre de santo, toda la fiesta tiene nombre de santo. Pues posiblemente. ¿no? San Tomás eh, aquí, ¿no? San... ¿Cómo es? Bueno, todos son o sea, todos son santos, ¿no? Sí, claro. Santa, todo, Ma, Santa todo, María, todo, eh, todo el santoral. santoral, santoral, santos, el, santoral pero, el santoral. son santos. Te llame sí. como te llame, según el santoral. Hay un santo que, que se llama así. Entonces, el sant... el corpus, San Pedro. Pero si te das cuenta, ¿cómo? ¿Cómo en la práctica santifican las fiestas de la Iglesia Católica? Con las misas. Con, con la misa y con la hostia consagrada. Una misa, una misa conoce claro, senado, con hostia consagrada, pero con la, misa, la misa es... Un tío, es un espectáculo, que de decorado y de vestuario está bien. Pero el contenido... Que con una sotana, disfrazado de sotana, disfrazado con una sotana, con una cofia puesta. Sí, cofia, con una cofia, que suelta un rollo durante media hora, una hora. Claro. ¿Con no, un micrófono también? Sí, con un micrófono. Para a tira la última de la, con la sonciste, Tú no puedes decir ...y te sueltas no, literalmente... ¿Tú estás en cada rodilla allí en un momento de rezando allí? No, cuando te diga es... Tú... De rodillas, arriba, para abajo, claro. de rodilla, sentado... Para tú eres arriba, como un abajo. mecano, tú eres un mecano, un mecano, mecano. mecano. tú, estás allí, ahora tú eres rodilla. un monigote que te mueve... ...arzón de la mano de, de, del enviado, de Y entonces, eh, para arriba, para abajo y... Y el tío es un monologista, en realidad, sí. pero no tiene chistes. Que convoca a una serie de personas allí a acusarlo. No tiene chistes, es un monologista que no No, no, no, no tiene sentido del humor. El monologuista no tiene, tiene, no tiene que tener muy, su, no, tiene mucho, tiene mucho, su, no tiene mucho y sentido del humor. además dice lo que, lo que viene ya escrito, viene con un claro. es eh, eh, como espectáculo, eh, un poco... Un poco pobre. Pobre. Pobre. pobre. pobre. Allí con la zonzura o sea, coronilla, es una cosa. Eso es una fiesta, no es un tío que te suelta literalmente un sermón. Un tío viene el humor beato es que no tiene humor ni nada. El humor beato... No, hay mucho. Entonces, eh, la, esa es la manera de santificar las fiestas, que venga un colega y te suelte un sermón, y luego, al final, reparte hostias, que es la mínima expresión de pan, es como una amiga de pan aplastada. Muy finita, muy finita. Hombre, pan o no, pan. pan canapé. Pero es, no le interesa que se haga el persona para que pueda acudir al siguiente. Eso sí, sí. Para seguir con la manipulación. Es, es, yo creo, es, eso es una cosa que da, yo creo, que es la mínima expresión la mínima de canapé presión. que puede dar. O sea, lo, más, lo menos que le puede dar en una fiesta a alguien es ¿eh? ¿Eh? una hostia. ¿Sabes? Una, una, una, un una prefea. Una, una, una, una, un pan aplastado. Un pan. Una amiga de pan aplastar que es un canapé, pero un canapé que no tiene ni, ni, tos, ni, tos, ni, tos, ni... ni No, no, una pala, lámina, no, una lámina, que lámina que ahí totalmente... ¿No es un canapé sin nada, un canapé a sin nada. A secas. Na? Tú vas a una fiesta y te dan un canapé sin nada. A secas y seco, y seco. Sí, sí seco, seco. Y ahí... Tú, tú lo lubricas con tu propia saliva, porque sí. no te dan tampoco algo no. que decir. No, eh, esta es no, la esta No esta la falla ahí la pepita. Digo tú, bueno, si está algo a comer ancho. Claro. Ahí, la boca ahí totalmente claro. embotada, claro. dame algo de, de claro. beber, claro. dame algo que pueda digerir, claro. esto el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es muy duro de digerir. Claro, claro, claro. Eh, pero aquí el único que bebe el vino es el colega que ha dado el Bueno, salón. se de vino. Él bebe el vino, pero no invita a nadie. Además te pone la estola allí sí. los el torbino sí. lo, en la copa, lo, lo, lo santifican, le echan cuatro naciones, lo limpia, lo limpia por, limpia. por, por si el moraquillo se trincado antes, esto, esto, dice, para para bueno, ver, vamos a limpiar la baba de moraguillo. Aquí nada más que aquí bebo yo. El que bebe suena, y yo y esto lo, claro, y se bebe el vino delante de todo el mundo, no invita a nadie. En la sacristía tendrá una bodega, tío. Lo que quieres. Porque cuántas misas diariamente hacemos. Y entonces no, el, el vino para una fiesta en la que te dan un sermón el vino se lo toma un colega y te da vino de barril bueno de esto de, de, de crianza bueno claro, claro. posiblemente seguro seguro y, y, el, y esto es. entonces ¿esa, esa es la manera de certificar las fiestas no lo creo bueno eh, hay más mandamientos pero lo de no matarás que parece como el más claro bueno en este que estamos de acuerdo no matar los otros son más ambiguos eh, sí, no, no tendrás pensamientos ni deseos impuros impuro impuro eso es inviable eso es inviable, eso es inviable. no porque si te pones eso una no serie una serie de sistemas hormonales y un cuerpo pues no, yo no te puedo no tener se sentido hacer, impuro y cuando tú vas a defecar deseo. y vas a defecar y te agachas sí, a defecar es eso impuro. no pensamiento impuro bueno pero es que no tú no te puedes atraer a la defecación <risa> cómo te atrae cómo se atrae un cuerpo humano a una defecación dios mío detrás de una piedra detrás de un árbol no es un estercolero, cualquier cosa sí. o sea, pues, no bueno, me dejes el cuerpo y no defecaré o sea, fíjate tú que el mismo mandamiento ya contiene varios errores. errores sí, pero creo que no se refieren a lo de cagar. Eh, con lo no, de... pero... <risa> bueno, también, pero bueno, yo lo interpretaba literalmente. Pero bueno, después los actos no, impuros. No, claro. Bueno, el tener deseos, deseos carnales, es un acto impuro, ¿no? claro Por ejemplo. Sí, sí, eso... Y no trincar a tu mujer antes de casarte con ella, es un acto impuro.